En esa aventura, locos de la militancia, se fueron a poner una bandera nada más y nada menos que nuestras Malvinas. Y lo hicieron justamente por ese cariño y ese amor a la militancia y a, y a esa soberanía a decir las Malvinas son nuestras, no vamos a permitir que nadie se quede con nosotros. Y tenerlo en y todavía... Con nosotros, un compañero que fue, fue concejal y militante, militante toda la vida. Es un honor, gracias Toti, por compartir con nosotros. El compañero Luis Grustein, compañero el periodista de página 12. El cargo de Esteban, lo conocimos compañero. El director del Museo de Marina. el director Guillermo Carmona, el secretario de Madrid candidato a de Atlántico Sur, el diputado nacional, expresidente presidente del Partido Socialista. Así que conecta con estos compañeros que eh, me parece que tienen una historia. Todo importante para, para contar y poder nosotros eh, rememorar a todos nuestros compañeros y compañeras los que hoy tenemos la posibilidad de estar con nosotros y aquellos que, que ya no están, pero que siempre van a estar en el recuerdo de la militancia, en el recuerdo de los compañeros y las compañeras, y que no queden ni la palabra militancia ni el peronismo ni la soberanía en el recuerdo, sino siempre vigente y siempre pensando en que esto no lo podemos olvidar nunca. Así que gracias, compañeros. Le voy a dar la palabra al compañero Satia Buenas tardes, compañeras, compañeros, público en general. Saludo en principio al Secretario... De estado de Malvinas y islas del Atlántico Sur, el compañero Guillermo Carbona, también hago un saludo extensivo al director del Museo Malvinas, y también igualmente de, de, del Atlántico Sur, de las islas del Atlántico Sur, donde asiduamente se hacen actos y, y, y lo vemos y lo disfrutamos con las con las eh, remoranzas de las cosas que son historias, ya son historias eh, por las familias. Agradecer también la presencia del compañero periodista de Castilla 12 y especialmente también al gremialismo, a los compañeros gremiales que tanto han luchado y yo quiero hacer una referencia que cuando estábamos presos en Ushuaía éramos asistidos por la Confederación General de Trabajo de la CFT y todos los meses el compañero abogado nuestro, Fernando Torres, nos visitaba y solucionaba los problemas adherentes a la supervivencia, ya que las, los, los dineros que el Estado ponía para mantener a los detenidos no eran mucho, así que contamos con el acuerdo colaboración, los compañeros generalistas, sindicalistas, y nosotros siempre reivindicamos a la columna vertebral del movimiento argentino, que era la CGT y su gremio. Esto es hacer pura verdad. Y ya que estoy hablando de esta circunstancia, debo reconocer que nosotros, los jóvenes peronistas que fuimos a Malvinas, eh, componíamos el comando verlo de la juventud peronista. La juventud peronista que tenía un anclaje a nivel nacional y acá con gran satisfacción estuve presente al entonces jefe de la juventud peronista de Barro y también de la cuna regional, el compañero José Borges. Contamos con el reciente, con la compañera Esperanza, eh, Angélica Brosso, viuda del compañero eh, Navarro, fallecido hoy hace seis meses, también integrante del grupo Condo. Eh, son recordaciones que se merecen ellos porque han sido siempre militantes. Y yo, Quiero relatar alguna pequeña historia de la que nosotros, eh, yo soy un militante peronista y toda la vida, desde los 17 años tuve el honor de participar de la juventud peronista de Merlo. Soy residente de Merlo desde el año 48. Allí nos convocaron para ir a Malvinas y fuimos para alegría propia un tercio de los 18 compañeros, o sea, seis. Integrantes de la, la Juventud Unista de, de Berlín participamos en la operación bueno. eh, Esa característica era una, un anhelo de todas las juventudes políticas de ese momento y más que la juventud. La juventud de diferentes tractos nacionalistas pretendía llegar de alguna manera a bambinas. Y bueno, gracias a la, a la suerte, si se quiere y al imperio que se puso en la compresión de tal, de tal evento que pudimos llegar a Malvina, pudimos plantar la bandera, eh, lamentablemente no tuvimos demasiado apoyo porque en ese momento eh, gobernaban los militares y bueno, evidentemente eh, nos condenaron y allí logramos, lo dijo la vez pasada un compañero en, la, en el Museo Malvina, que decía que se habían logrado éxitos, o sea, instalar en ese, hace 56 años el tema Malvinas en el mundo entero, porque la noticia de haber secuestrado un avión, haberlo llevado a Malvinas y haber aterrizado en un lugar donde un DC4 de 35.000 kilos no podía aterrizar, pero se aterrizó. Gracias a Dios, sin ninguna consecuencia, sin ningún herido, y pudimos plantar las banderas que recientemente las siete banderas que volvieron, que volvieron, que cambiaron la vida y volvieron a, a acá a Argentina, y hoy, gracias a la, a la gestión de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, la doctora Fernández de Kisner, hoy luce en diferentes lugares, como ser el Congreso de la Nación, la Casa de Gobierno, la Basílica de Lufán, la Basílica de Tatí, y la tumba o el mausoleo igual a los restos del expresidente Néstor Pino. Yo ahora, eh, erróneamente, a lo mejor se me tituló como veterano de guerra, yo no soy veterano de guerra, pero no, no incide demasiado. Eh, nosotros tuvimos una participación siendo, eh, pero yo quiero, respeto mucho a los excombatientes, así que digo, bueno, esa saldrá la quería hacer. Eh, así que tengo la inmensa satisfacción de haber participado en el operativo Condor. No me las consecuencias. El otro día cuando hicimos un operaje al compañero bancario eh, Andrés Castillo, también hicimos pensión. A su dedicación pero yo también quiero resaltar que fui sí, en varias oportunidades gremialistas estuve con gastronómicos en la época de los 70 en la intervención que tenía un compañero que se llama Manzano lástima que, bueno, que mi intervención en gastronómico fue corta por haber no haber aceptado integrando una comisión de política de gremio en Mar del Plata, no avalé lo que en ese momento era, mala palabra, que era firmar un documento de los compañeros que estaban a cargo de gremio. Así que, bueno, posteriormente terminé mi gestión como guerrialista, eh, en el, el, el sindicato, el personal superior del Congreso de la Nación, eh, terminé cuando generé en el año 12, y bueno, las aplicaciones de tener amigos como la, la Jorge, eh, y muchos otros generalistas como los compañeros de la, de la Corriente Federal y de demás. Así que yo para no extenderme y dejar que las autoridades y la, las personas que conocen perfectamente el tema malvinas y el tema periodístico como tal compañero, eh, les agradezco la atención y agradezco a los organizadores de este evento de haberme invitado a participar. Así que muchas gracias y siempre a las Money, Un placer estar acá en Morón, es el lugar donde me crié, donde estudié, donde tuve tantos amigos. Eh, mi papá era de acá, este, en una farmacia que ya no está más, se llamaba La Moderna, era la farmacia más antigua que había acá en Morón. ¿no? Está todavía, sí, bueno. pero este, bueno, yo estuve en El Dorrego también, así que mis hermanos también, tantos compañeros, eh, algunos que no están, muchos compañeros luchadores, eh, ese morón lleno de fábricas, ese morón pujante que era en esa época con grandes fábricas metalúrgicas, con grandes fábricas grande fábrica de desmata y de textiles y ceramista y los talleres ferroviarios, era un mundo obrero un mundo, una escuela de, de la calle, una escuela de la vida que nos enseñaba todos los días cómo era posible ser una buena persona y ser una buena persona tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy acá con estos dos conceptos que aparecen unificados en el título de de esta charla, Soberanía y Militancia, y que aparece unificado casi también en, el, en, el, en, en la agenda. ¿no? Es pues un día el Día de la milita, del Militante y otro día, en la misma semana, el Día de la Soberanía. Yo aprendí muchas cosas en eso. Yo aprendí dos cosas, que soberanía y militancia es lucha. Puede ser lucha pacífica, puede ser lucha gremial, puede ser lucha política, pero es lucha y sobre todo es política. Si uno se fija en el diccionario, ahora se dice más en Wikipedia, pero si uno se fija y busca el término eh, soberanía, está más referido a la cuestión política. Está, dice que es el ejercicio soberano el ejercicio de la, del poder político sin interferencias ajenas. ¿no? Y el ejercicio del poder se entiende como el poder delegado por el pueblo. El pueblo es el soberano que delega ese poder que tiene que ser eh, eh, ejecutado en forma soberana, sin interferencia. ¿Esto qué quiere decir también? Quiere decir que la riqueza la riqueza que está en, en el país sobre el cual nosotros vivimos tiene que ser una riqueza del pueblo, que es el que ejerce y el que le dega esa soberanía. Y digo esto porque en esta época son dos palabras que parecen pasadas de moda y si las decimos en un boliche a lo mejor las nos miran con cara de este es su cabecita, este es su tipo un Mersa que se quedó en el 45, y hay toda una batalla, yo diría casi cultural, por defender esos conceptos, por defender el concepto de soberanía y el concepto de militancia. Y por qué me interesaba destacar que soberanía está definido primero en términos políticos, porque acá escuchamos mucho después el discurso de la antipolítica. Y si la soberanía está relacionada con la política, porque es la única forma de defenderla, porque los compañeros de la Operación Cóndor hacían política cuando hicieron eso, los compañeros de la juventud peronista de la segunda resistencia, cuando salieron con la lucha y vuelve, hacían política para defender ese deseo soberano del pueblo que era la vuelta de Perón y de Perón al gobierno. ¿Qué relación hay entre el discurso de la antipolítica y la soberanía entonces? Cuando el que manifiesta ese discurso de la antipolítica está afiliado a una internacional que tiene su sede en Londres. Ese es el discurso de la antipolítica, el discurso que le quiere sacar una herramienta de lucha a los sectores populares con ese discurso, con un poder cultural eh, poderosísimo a través del control de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y a mí me interesa mucho que participemos en este tipo de actos donde podamos decir estas cosas y podamos decir que nosotros defendemos la soberanía y la defendemos con política política y esa es la política que hacemos yo veo a los compañeros la operación Cóndor fue hace 50 años 56. Bueno, 56 años y acá está el compañero un millonario evidentemente es un compañero que ha dedicado su vida que empezó con esa idea de soberanía empezó con esa idea de lucha política y es un compañero que está aquí participando en este momento en este acto político porque esa es la defensa de la soberanía es la defensa de los intereses populares. Ahí empezamos a defender la soberanía. Y a mí me interesa fundamentalmente que sigamos con esa idea, que no nos achiquemos frente a toda la campaña mediática, frente a toda la campaña que vamos a escuchar en la fila del banco o en la, en la cola de la verdulería, que cuando alguien habla de soberanía te miran de costado. ¿Por qué? Porque pareces un tipo anacrónico. No señor. No señor, los mismos tipos que hablan de antipolítica y que están afiliados a ese internacional que tiene sede en Londres, hicieron un acuerdo con Gran Bretaña por el cual entregaron las riquezas naturales de Malvinas, sin discutir. ¿Por qué? Porque hacen, son, ellos dicen que vienen de la antipolítica, que no son políticos. Hay una relación entre política y soberanía. Hay una relación entre antipolítica y entrega de la soberanía. Hay una relación en cualquier propuesta que hable o que trate de ir en contra de la organización popular, ya sea la organización sindical, ya sea la organización territorial, ya sea la organización estudiantil, el pueblo organizado, haciendo política, defiende la soberanía. Es garantía de que haya luchas por defensa de la soberanía. Hay políticas malas también, porque el tipo que dice que está con la antipolítica también está haciendo política, pero eso lo podemos elegir nosotros, el tipo de, de política que queremos hacer. Yo creo que son momentos importantes para estas discusiones, son momentos importantes para estas discusiones porque se dan en un terreno donde la antipolítica y todos estos intereses tienen los mayores resortes de poder. Agarramos un diario y resulta que hablar de soberanía es, es este, pasado de moda, es anticuado. Escuchamos la radio y el mismo escuchamos el mismo discurso. Escuchamos discursos sobre que no se puede hablar del pueblo, que ahora tenemos que hablar de la gente o de los ciudadanos. Está bien, hablemos de ciudadanos y hablemos de la gente también, porque de última es el lenguaje con el que hablamos muchas veces. Pero estamos hablando del pueblo cada vez que hablamos de eso. Y eso es una, un debate y una disputa que tenemos que mantener todos los días. En mi caso soy periodista y, y siempre me ha interesado encontrar las, el agua divisoria, la línea divisoria entre lo que es estar al lado del pueblo o es estar en contra del pueblo, que es lo mismo que estar a favor de la soberanía o en contra de la soberanía. Eh, haciendo la entrega acá al Secretario General de un mapa ¿eh? para que lo tengan acá en el sindicato así que verlos a todos a todas eh, es un gusto haber respondido antes que nada una invitación de un hombre de esta tierra, de Morón de Diablo Esteban eh, me comentó que estaba la idea de hacer este encuentro y me dijo que era una casa este, gremial por lo tanto una casa peronista y que iban a estar estos Grandes compañeros y, y realmente me, me entusiasmó mucho la idea y comprometí mi presencia y estoy feliz de estar aquí. Fíjense que eh, la entrega un mapa, mapa bicontinental, mapa de los espacios marítimos argentinos se llama también. Nos remite a una idea que tenemos de la soberanía que es una idea muy arraigada en el pueblo argentino, que es la idea de la soberanía territorial. Nosotros estamos recuperando una vieja bandera del peronismo con este mapa bicontinental, que es representar a la Argentina como es, no la Argentina este, parcializada, una Argentina donde está el territorio continental en el espacio americano, lo que habitualmente reconocemos como la Argentina, una Argentina insular, tierra del fuego, Malvinas, también en el continente americano, y una parte de la Argentina en la Antártida. Y nosotros hacemos una afirmación de soberanía territorial, desde ese concepto territorial, porque somos un país que tiene una particularidad que no muchos países del mundo tienen, que es tener parte de, del territorio ocupado por una potencia extranjera, Malvinas, Jordania del Sur, San del Sur, y ese espacio marítimo que rodea a esas islas. En, nuestro, en nuestra Sudamérica no hay otros casos así. Estamos con una, una situación de ocupación por parte de una potencia colonial de otra región del mundo, del norte, de Europa, ocupando parte de nuestro territorio. Y tenemos también una parte del territorio en donde no tenemos duda de decir es la Argentina, cuando nosotros ponemos en el mapa, y eso está en una ley nacional, ponemos en el mapa el sector antártico argentino, es porque para nosotros, para la Argentina, eso es parte de la, de la Argentina, hoy está bajo el, el sistema del Tratado Antártico, con una postergación de la definición de soberanía, pero con una reafirmación de soberanía por parte de la Argentina. Pero me pareció muy importante lo que Luis planteaba, la, la soberanía eh, no remite solamente al territorio. Si uno lo, lo busca un poquito en la ciencia política, cómo es esto, o en el derecho, la soberanía es un concepto que en general se asocia con el Estado, es el poder, el poder del Estado. Pero para nosotros que somos peronistas, no hay poder que no venga del pueblo. Por eso, cuando nosotros decimos patria libre, justa y soberana, hacemos referencia a ese poder soberano que tiene el pueblo, que tiene ese pueblo que, para el peronismo, es fundamental y mayoritariamente el pueblo trabajador, que nos convoca a todos, a todas, en ese concepto de los trabajadores de la patria, y que nos pone como... Sujetos titulares de la soberanía. El objeto es el territorio, es todo lo que hay en el territorio y es importantísimo. Es decir, no quiero que lo que estoy diciendo se vea como relativizar la importancia de nuestro territorio, sobre todo cuando somos un país ocupado en una parte del territorio por una potencia extranjera. Pero el sujeto, el sujeto, el protagonista, es el pueblo, soberanía popular. Y me parece que es muy importante que esto lo recuperemos y que pongamos las grandes gestas que ha vivido la Argentina en ese plano de la gesta popular, que reafirma la soberanía en todos los planos, en el plano económico, en el plano cultural, en eh, los aspectos vinculados, hoy nuevas realidades como lo satelital, tantas soberanías que vamos identificando, y también, también la soberanía territorial, también la soberanía territorial, sumamente importante que incorporemos esa mirada. Fíjense que nosotros en la Cancillería tenemos ahí algún debate con los diplomáticos, con, con la gente de carrera, yo no soy político, no, no soy un funcionario diplomático, y el debate lo tenemos sobre un aspecto que puede parecer una sutileza, pero no lo es. Los británicos que ocupan Malvinas dicen que eh, quienes viven en las Malvinas eh, tienen el derecho de la autodeterminación de decir de quién es ese territorio. Y si nosotros analizamos la posición histórica de la Argentina, Argentina viene planteando no, señores, eso no corresponde porque hay una situación colonial, hay una potencia colonial que está ocupando ese territorio las autoridades son coloniales, quienes viven ahí son parte de la estrategia colonial y además quienes viven allí son parte del dispositivo de ocupación de algo que le pertenece a otros hay colonialismo y además desde 1833 hasta la fecha desgajaron esa parte del territorio nacional que nos corresponde por historia, por derecho, a partir de una acción colonialista. Lo que nos falta decir, y hay que decirlo con mucha claridad, y este es el debate que tengo a veces con los diplomáticos bien intencionados, ¿no? no lo plantean, a veces hay ciertos dogmatismos, dogmatismos que hay que superar hay un pueblo en Malvinas sin lugar a dudas hay, hay un pueblo en Malvinas el pueblo que fue desplazado a partir del 3 de enero de 1833 los argentinos y argentinas que vivían allí en las Islas Malvinas que llevaban adelante una vida social, cultural con actividades económicas que como cuenta María Bernet María Sáenz de Bernet en su diario como cuenta este, el hermano de Bernet, se me fue el nombre, Emilio Bernet, este, en su diario también. Era una prolongación de la sociedad argentina que se iba construyendo con las costumbres que se, habían, se venían heredando de España, con el modo de vida, con también los aportes culturales de otras culturas, de alemanes, de italianos. Que, que estaban incorporados en esa sociedad naciente también allí en las Islas Malvinas hay un pueblo que fue desplazado la autodeterminación es la autodeterminación del pueblo argentino sobre ese territorio que fue apropiado ilegal y legítimamente entonces es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta que en Malvinas también lo que discutimos no es solamente un pedazo de tierra importante, o un pedazo de mar muy importante con sus riquezas, cosa que además tenemos que valorar en esa lucha que llevamos adelante, sino también el derecho del pueblo argentino a disfrutar de ese territorio que le fue arrebatado. Este es un concepto que tenemos que asumir mucho más. En Malvinas también se juega la soberanía popular. En Malvinas los argentinos las argentinas, nos vemos privados de la posibilidad incluso de permanecer, incluso de hacer las cosas que podemos hacer en Londres. Si ustedes quieren comprar una propiedad en Londres, pueden comprarla. Va a salir medio caro, pero pueden comprarla. Si ustedes quieren mandar a sus hijos a estudiar a Londres, también le va a salir caro, carito, carito, pero pueden mandar a sus hijos a estudiar a Londres. Pueden hacer turismo, pueden quedarse el tiempo que les permita... Este, los acuerdos de, de visas que hay con la Argentina eh, todo eso en esa porción del territorio que es nuestro, no lo podemos hacer no lo podemos hacer allí no podés permanecer, allí no podés comerciar allí no podés no puedes exhibir la, bande la bandera argentina yo lo vi a Gardo tiempo atrás, fue a cumplir un acto patriótico de ir a sostener ante británicos nuestras posiciones sobre Malvinas, invitado por una universidad y por la Embajada Argentina en Londres y lo vi ahí caminando por las por los museos, por las calles con una remeras con las cintas malvinas y los colores de Argentina las malvinas son argentinas si no recuerdo mal decía la leyenda que llevaba. a ver, no creo que haya tenido problema con nadie, digamos vos vas a Malvinas y no puedes exhibir tu bandera, no puedes cantar tu himno viene el mundial ahora que estoy Nivel mundial, exactamente. Entonces, eh, ahí lo que está en juego no solamente es el territorio y sus riquezas. Lo que está en juego es el derecho del pueblo argentino a acceder a lo que es nuestro. A lo que es nuestro. Esto hay que empezar a decirlo con más fuerza y más claramente, porque si no, nos quedamos con una dimensión de que los argentinos quieren recuperar un pedazo de tierra. No, no, no es así. Queremos... Darle plenitud al ejercicio del derecho que el pueblo argentino, que los habitantes, que los ciudadanos, las ciudadanas argentinos, argentinas tenemos sobre esa parte de nuestro territorio nacional. Y otro tanto pase con la tarde. Yo quería compartir con ustedes. No me voy a alargar mucho, pero hay algunas cosas que sí quiero, quiero comentarles, porque el pensamiento nacional pone mucho énfasis en un, una mirada crítica una mirada de denuncia respecto de lo actuado por la potencia ocupante. Y nosotros generalmente hacemos una larga descripción de lo que hacen los británicos en Malvinas, como hacemos una larga descripción de lo que hacen otros países, quizás en relación con nuestro territorio, con nuestro mar, con nuestros ríos Lo que le falta muchas veces a nuestra mirada nacional, es decir lo que estamos haciendo nosotros, poner en valor lo que nosotros hacemos en función de hacer valer la soberanía popular en su dimensión territorial. Y quiero poner un poco de énfasis en eso. Este mapa este mapa demuestra, muestra aquí, permítanme, vamos a interpretar. Muestra aquí, claramente, no, no, no tiene leyendas, pero si uno lo mira un poquito con atención, que hay un trípode estratégico que nosotros no podemos dejar de mirar. Ese trípode estratégico son las Islas Malvinas, las Islas Malvinas ocupadas por la potencia extranjera, es la Antártida y es el enorme espacio marítimo que nosotros estamos en proceso de incorporarlo a nuestra visión nacional. Todo eso que marco a y está bien que digamos nosotros que los británicos hacen lo que no deben hacer: este, que los británicos eh, se llevan nuestro calamar, se llevan otras especies este, de recursos pesqueros, están intentando llevarse nuestro petróleo, explotan el turismo desde, desde las islas, proyectan su presencia antártica desde Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, hacen todo eso, está pésimo, está muy mal. Lo que es importante es que nosotros incorporemos que frente a eso no nos quedamos solamente denunciando, sino que estamos desplegando políticas que apuntan a la soberanía, políticas soberanas en definitiva. Y en esto es, es importante que identifiquemos algunas cosas que han pasado. Primera, yo estoy aquí como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Esta secretaría en la gestión anterior no existió. Había habido una secretaría de Estado en el gobierno de Cristina, el que vino después, ni lo nombremos, la dejé este, de sea, pasó, pasó a ser una subsecretaría. Pero hay algo que es sumamente importante: es la primera vez que esta secretaría es de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur antes era de Malvinas, en la etapa de Cristinas Malvinas e Islas del Atlántico Sur fíjense, hay un cambio sustancial que lo tenemos que poner en valor estamos incorporando el trípode estratégico ya no son las islas las islitas como dicen algunos respectivamente, sino que es Malvinas con lo que representa Malvinas Jortes del Sur, Sánchez del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes la Antártida y el Atlántico Sur, no las Islas del Atlántico Sur solamente. Este abordaje, desde el trípode estratégico que ha tomado la Cancillería Argentina a partir de este gobierno, decisión del Presidente Alberto Fernández. Este abordaje es un abordaje que significa que en la Cancillería la cosa se empieza a pensar de una manera distinta. Antes Malvinas la teníamos en la cajita de cristal. Entonces era un hecho que no se lo vinculaba con Antártida, no se lo vinculaba con Atlántico Sur, no había mirada geopolítica, hoy se ha recuperado, se ha adquirido una mirada geopolítica que tiene que ver con ese mapa y con lo que representa para el pueblo argentino ese mapa. En segundo lugar, Luis hizo mención a las inconductas del gobierno anterior que no produjeron mayores daños como podría haber sido porque en el Congreso legisladores de la oposición en ese momento, y también algunos oficialistas de ese momento, también algunos que eran parte de la coalición de cambiemos Frenamos el objetivo principal de esto que se conoce como forador y danca. El objetivo principal era remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. ¿Qué significaba eso? Dejar sin efecto la legislación que penaliza a las empresas que operan ilegalmente en Malvinas con licencias británicas y sin autorización argentina. Eso hubiera sido catastrófico. Eso lo pararon compañeros y compañeras en el Congreso. Se sumaron también algunos legisladores del oficialismo. Era tan escandaloso lo que se proponía. Que logramos en ese momento frenar una situación que realmente atentaba de manera directa y absoluta contra el interés argentino en Malvinas. Fíjense, desde la Cancillería, con la acción de Macri, de un señor que se llama Pompeo, Fulvio Pompeo, intentaron darle esta enorme ventaja a la ocupación colonial británica. La reacción, ¿de dónde salió? Salió del Congreso de la Nación, donde están quienes suponemos que son los representantes del pueblo argentino, y la reacción de esos representantes, yo estaba entre ellos, era diputado en ese momento, surgió en función de que en ese momento nuestras bases, nuestros compañeros excombatientes, nuestros compañeros del movimiento social, y los compañeros del movimiento obrero salieron a decir esto es absolutamente inaceptable. Fue una lucha popular que se estiró en el Congreso de la Nación. Y les aseguro. Todavía no medimos lo que esto hubiera significado en términos económicos para la Argentina. Renunciar a las riquezas de Malvinas, renunciar a las riquezas de ese mar que este, rodea estos archipiélagos. Yo quería describirles muy rápidamente, no solamente se creó esta secretaría con estas tres funciones ha habido un accionar un conjunto de dispositivos del Estado Nacional durante este gobierno que han venido a reparar el, el daño que Macri hizo e intentó consolidar. Y en esto, les cuento, el mar, ¿qué hemos hecho en relación con el mar? Pampa Azul vol, volvió a existir, lo habían vaciado absolutamente a Pampa Azul. ¿Qué es Pampa Azul? Es un, una iniciativa que compartimos siete ministerios del Gobierno Nacional participa la Cancillería, lo lidera Ciencia y Tecnología, está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, etc. Un ámbito en donde buscamos que ese mar, que ha sido un objeto desconocido para el pueblo argentino en gran medida, esta frase que muchas veces repetimos y que es muy cierta en la historia, hoy la estamos revirtiendo, pero estamos adquiriendo la conciencia marítima que como pueblo prácticamente no tuvimos durante este, gran parte de nuestra historia. Ese Pampa Azul lo que nos permite es conocer los recursos que tenemos, aplicar la ciencia a nuestro mar y desde allí generar dos líneas de acción. Una es fundamental, la conservación, para que esos recursos puedan servir a las generaciones no solamente actuales sino también a las venideras. La otra importantísima el aprovechamiento de esos recursos que están en el mar, que están en la plataforma continental. Aprovecho para decir que fue fundamental el impulso del peronismo para que lográramos la definición del límite exterior de la plataforma continental. Son casi 2 millones de kilómetros cuadrados que la Argentina incorporó con esta delimitación que hizo en un proceso de muchos años. Hubo distintos gobiernos, pero donde fue fundamental el aporte de los gobiernos peronistas. Pampa azul para el mar. La actividad hidrocarburífera en el mar es estratégica. Hay que hacerla, hay que asegurarse de hacerla en función del desarrollo nacional. La actividad pesquera. Yo les doy un ejemplo de una de las cosas que estamos tratando de revertir. ¿Qué es lo que pescan las empresas que operan ilegalmente en Malvinas? Lo que pescan en Calamar es lo que dejamos de pescar nosotros al norte de Malvinas estamos propiciando un cambio de concepto respecto de la pesca el calamar es una especie migratoria esa migración hace que el calamar que se genera al sur de la provincia de Buenos Aires y en las costas patagónicas termine en Malvinas ¿por qué llega a Malvinas? porque no lo capturamos nosotros antes Estos son políticas soberanas también revisar los criterios con los cuales se está pescando. Ya hay una medida que a partir de enero se va a aplicar para anticipar la pesca del calamar en el área que va entre los paralelos 48 y 52. Otro tanto pasa con el calamar que se este, pesca en la milla que se conoce, milla 201, es decir, en la zona adyacente a la zona económica exclusiva. Ahí también estamos... Focalizando en una serie de, de, de políticas para desarrollar nuestras políticas soberanas al también Le dije mal argentino, Antártida Argentina. ¿Ustedes sabían que la Argentina es el país con más bases antárticas del mundo? Hay muchos argentinos que no lo saben. Tenemos 13 bases antárticas, de las cuales hay 6 que son bases permanentes, es decir, que funcionan todo, todo el año. Tenemos un pueblo antártico, tampoco se sabe. El pueblo que está en la base de esperanza. Allí hay niños, adolescentes, jóvenes y mayores. Somos el único país que tiene una escuela en la Antártida, en esa misma base. Hay niños, hay adolescentes y jóvenes, tiene que haber educación. Estas cosas las tenemos que poner en valor, porque esto, ¿saben qué? No lo hizo Canía, ni Lanuse, ni lo hizo antes... Este, hicieron los gobiernos del trago de patriótico, esto lo hizo el peronismo, lo hizo el peronismo. Fíjense hasta qué punto está asociado esto, yo les cuento mi historia personal, familiar. Mi abuelo fue a Antártico, 1953 fue a la Antártida. Volvió de la Antártida, alcanzó a llegar a Mendoza en donde estaba su, su unidad. Lo echaron por peronista año 55. ¿Mm? El peronismo fue el que hizo esta gran avanzada de antártica. Con Pujato primero, con Leal después, con pioneros como mi abuelo, que era un suboficial del ejército peronista. peronista. Eso lo ha hecho el peronismo. Tenemos que estar orgullosos de lo que el peronismo ha hecho y seguimos haciendo. Porque no solamente es tener miren, pergaminos históricos. Yo le dije, somos un país, somos, desde el peronismo, somos un, un país con fuerte presencia antártica, tenemos todo lo que tenemos. En realidad, fuimos pioneros antárticos, ahora el desafío es que seamos la vanguardia antártica. ¿Y para eso qué necesitamos? Y necesitamos refugios nuevos. Bueno, ya estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Defensa en la construcción de tres nuevos refugios. Necesitamos laboratorios nuevos porque ahí se hace actividad científica. Ahí vamos a estar, si todo sale bien, en el comienzo del año próximo inaugurando los nuevos laboratorios del Instituto Antártico Argentino. Esto es soberanía también. La presencia argentina en la Antártida es una presencia soberana que tenemos que valorar y que está en su ADN, está el peronismo. Es muy importante que esto lo tengamos presente. Y también identificar que en la medida en que nosotros este, llevemos adelante una acción soberana tenemos que seguir consolidando nuestra presencia integral en el área austral del país y hacerlo en código sudamericano y latinoamericano. Esto es fundamental. Algunos quieren que nos peleemos con Chile por el tema antártico, por los temas de la plataforma continental. De los dos lados, más de allá que de acá, se tiran posiciones ultranacionalistas, supuestamente nacionalistas, un nacionalismo enfermo, que pretende poner... De nuevo, la hipótesis de conflicto con el vecino. Nosotros, con Chile en la Antártida, tenemos patrulla este, antártica normal todos los años, las fuerzas armadas de ambos países, inspecciones de camelar, inspecciones vinculadas con los recursos pesqueros en conjunto. Tenemos un proyecto compartido de, de, de mm, lo que es el área marina protegida Península Antártica, que sostenemos juntos en el este, sistema del tratado antártico estamos planteando arrancamos con una comisión era un, no, era, no era una comisión se llamaba, era como un comité ad hoc en materia antártica lo hemos transformado por decisión del presidente Fernández y el presidente Boric en un, una comisión binacional en materia antártica donde estamos integrando nuestra acción científica y logística en materia antártica, tenemos cooperación antártica con Colombia, con Perú Ecuador, con Brasil, con Uruguay, nuestra perspectiva es una perspectiva de Antártica, Antártida Argentina, pero también de Antártida, Antártida perdón, Sudamericana. Es muy importante que esto lo concibamos. Y la presencia en el área austral implica también una presencia adecuada de nuestras fuerzas armadas, una presencia adecuada que no está planteada con la hipótesis de conflicto con el vecino, sino que está planteada en la necesidad de desarrollar capacidades propias frente al, al ocupante ilegal, que es el Reino Unido. Hay una base militar muy importante en Malvinas. Yo les doy un solo dato que es suficientemente representativo. Para poco más de 3.000 habitantes de las islas, personas que habitan frecuentemente en las islas Malvinas, hay 1.500 efectivos militares y 200 contratistas civiles que trabajan en la base británica. La ocupación es una ocupación que es una amenaza para la Argentina y para los países de la región, sin lugar a dudas. ¿Qué hacemos nosotros? Lo estamos haciendo. Nuestro gobierno lo está haciendo. Les doy algunos ejemplos. Hemos establecido en la provincia de Tierra del Fuego, tarea del Ministerio de Defensa, Radares que no teníamos y que nos permiten controlar el tránsito aéreo en un área donde tenemos la presencia de un ocupante extrarregional. Hemos establecido, tarea del de, sistema de medios públicos argentinos, por primera vez un transmisor en Radio Nacional este, en Río Grande que permite transmitir para todo el área del de, Atlántico Sur y de Malvinas. De paso les digo, tenemos además otra planta transmisora y una radio con personal este, trabajando en, este, en, en la Antártida, en lo que se conoce como la emisora eh, de Radio Nacional San Miguel Arcángel. Tenemos, a partir de la decisión también del Ministerio de Defensa, el avance en la construcción de una logística antártica Acá se habla de la inversión de los chinos, de los estadounidenses no, la inversión es del Estado Nacional Argentino la creación de una infraestructura para dotar de logística a los buques argentinos de los países que cooperan con, con la Argentina en la Antártida desde Tierra del Fuego hemos avanzado esto, esto es lo que se conoce como acostadero naval de Ushuaia la construcción de un muelle la ampliación de un muelle y la, la construcción de, de equipamiento hemos creado desde nuestra secretaría la subsede de la Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico Sur en Ushuaia, también presencia soberana con nuestros funcionarios actuando, los diplomáticos que tienen que tomar las decisiones este, en el lugar donde ocurren las consecuencias de las decisiones que tomamos, decimos que Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego y de las Malvinas, bueno, ahí estamos la capital de las Malvinas trabajando decimos que eh, Usual es el portal de acceso a la Antártida, bueno, ahí están nuestros funcionarios de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino. Decimos que el mar es importante, bueno, ahí tenemos un observatorio espectacular de la confluencia del Atlántico con el Pacífico. Bueno, ahí están nuestros diplomáticos trabajando en este momento. Esto es un cambio de enfoque muy importante. Podría seguir relatándoles decisiones que vamos adoptando. Yo le digo que tenemos todavía muchísimo para hacer, muchísimo para hacer. Pero hay que valorar lo que nosotros estamos haciendo, no solamente hacer una descripción pormenorizada de los dispositivos de ocupación de la potencia colonial. Tenemos que decir qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque se desconoce muchas de estas cosas, a lo mejor ustedes como militantes las pueden conocer, pero es muy importante que las podamos transmitir también, que las podamos dar a conocer al conjunto de la sociedad argentina. Se están haciendo cosas muy importantes. Y yo quiero decirles, compañeros y compañeras, en, la, en las vísperas del Día de la Militancia, 50 años, eh, 50 años de aquel 17 de noviembre en que recuperamos al, al General Perón, en las, también en las vísperas del de Día de la Soberanía que vamos a conmemorar el próximo... 20 de noviembre, el próximo domingo. Y a mí lo que más me preocupa es que esto que estamos haciendo no puede ser un hecho fugaz en la historia argentina. Esto tiene que venir para quedarse. Esto se tiene que transformar en una política de largo plazo. Y para eso, discúlpenme que los no interpele, Hay que ganar las próximas elecciones, compañeros y compañeras. Que no un poder con el pase de factura con el y una página que no Y comenzamos hoy una vez por todas que ya no hay más tiempo para dilapidar, que tenemos que empezar a valorar todo lo que estamos haciendo. Yo les he contado cosas que tienen que ver con mi campo de gestión, pero en todos los ministerios, en todas las áreas, en el Congreso de nuestros compañeros, estamos sosteniendo una lucha, una lucha democrática, una lucha democrática, que se tiene que expresar el año que viene con un triunfo contundente del frente de todos. Es ineludible, porque si no, vuelven los mismos de Forador y Blanca, vuelven los mismos que eh, hicieron pelotas, disculpen la expresión, al, sistema, al, al, al programa antártico argentino, vuelven los mismos que destruyeron Pampa Azul, vuelven los mismos que fueron por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, vuelven los mismos, sigamos hicieron pelota a la ciencia argentina. No, no, podemos, no podemos cejar en este momento, en esta lucha que tenemos que sostener desde un fuerte compromiso militante, desde un fuerte compromiso nacional, desde un compromiso que también nos haga asumir que así como nosotros planteamos diferencias, también tenemos que plantear las políticas de unidad. Este año el lema sobre... Los 40 años de la, del conflicto del Atlántico Sur fue Malvinas nos une. Malvinas nos une. Creo que se ha generado un movimiento interesante de unidad en el sentido de poner en valor no solamente lo que representó la lucha de los excombatientes, ellos no tomaron la decisión de hacer la guerra. Edgardo no tomó la decisión. Edgardo estuvo ahí en las Islas Malvinas cumpliendo con, con su deber ciudadano. No era ni militar, con Cristo un civil cumpliendo con su deber de ciudadano argentino. Allí hubo también oficiales, oficiales están los que hicieron lo que no se debía hacer y tienen que ser juzgados, pero también están los tipos que le pusieron el cuerpo a las balas. Ahí estuvieron las mujeres también, que han sido invisibilizadas. Apareció una nota el domingo en Infobae, la, la verdad ofensiva, ofensiva, porque nos quieren hacer creer que las mujeres no fueron invisibilizadas porque en general los combatientes, los veteranos y por lo tanto las mujeres también fueron visibilizadas, cuando sabemos que el proceso de desmabilización implicó la invisibilización, implicó el ocultamiento de lo que vivieron muchachos como Edgardo Esteban y tantos otros excombatientes compatriotas argentinos que fueron y pusieron el cuerpo entonces la causa de unidad de Malvinas, que sea para nosotros también la oportunidad de plantear con el pueblo, con los que tienen conciencia popular, con los que tienen conciencia nacional, la unidad en otros campos. No podemos ser nosotros un factor de desunión entre quienes compartimos las causas principales que tienen que ver con lo que Perón marcó, patria justa, libre y soberana, ni más ni menos que eso. Yo les agradezco mucho. Sobre todo haber estado en esta casa de compañeros y compañeras trabajadoras. Y la verdad que El al resto de los por esta invitación. No lo voy a decir porque, porque nos quieren de nacionalistas. ¡Viva la patria! Que no es menor, son 50 años, de aquel regreso del de Juan Domingo Perón. Agradecer a Guillermo que nos conocimos en el colegio Manuel Dorrego y que cuando lo designaron secretario de Malvinas, vino un acto que era un homenaje a los cóndores y que el otro día un gran diablo argentino lo denostaba porque estaba haciendo un acto partidario porque había ciudadanos y ciudadanas argentinas, la mayoría jóvenes, de 18, y 23, y 24, 30 años, habían ido a ser patria cuando el príncipe consorte, el marido de Isabel II, estaba jugando al pueblo muy cerquita de acá con el dictador Juan Carlos Zondáñez. Eh, hablamos de Orrego y está Gaby Cabo, la hermana de Dardo Cabo, ¿no? una de las referentes que también participaron de esta historia jornada. y de alguna forma marca esta lucha, ¿no? Dice Faro, que, que para mí no es menor, o Daniel o su compañero de Malvinas, un gran artista, que vino desde Avellaneda a acompañarnos, o, en estos días que además tenemos muchas efemérides. Yo estoy muy movilizado porque estuve hace pocos, pocas horas, volví de Santo Tomé, que es la ciudad donde nació mi madre. Y toda la vida le preguntaba a mi mamá por qué, hermanos, yo y ella éramos los únicos rubios de la familia, la familia era muy morocha y nosotros éramos muy rubios. Y descubrimos que era un romance prohibido de mi abuela, que la empleada doméstica, y que tuvo que venirse a Buenos Aires por ese amor prohibido con un coronel de apellido García. Y se vino aquí, a la rural. Y hace poco tiempo atrás se cumplieron 50 años del asesinato de mi padre, un dirigente peronista que anduvo por estas tierras con sus ideales, el Perón y vuelve. Mi hermano que había nacido el 7 de marzo, lo anotó el 18 en homenaje a, a Framini y a esa elección que ganó en la provincia de Buenos Aires. Yo que recuerdo hasta los 10 años, mi cumpleaños, acá están unas años, se celebraron en la unidad básica. Aprendí primero a cantar la marcha peronista, que creo que después el cumpleaños feliz, y el himno y mi infancia se crió en esa unidad básica que fue Eva Perón que después se terminó llamando Joaquín Esteban, ¿no? en homenaje a mi papá que fue de esos que creían en el Luchy Huelve y que de alguna forma marcó ese camino de esperanza pero no lo pudo ver al general que tanto esperó a ese referente que él tanto amaba, porque él vino en el 54 mi papá era de San Luis y vino de San Francisco del Monte de Oro, de San Luis en un camión, los 11 hermanos, más mi abuela vos también venías en ese camión no de mi papá, y, y se instalaron acá porque a diferencia de lo que le decían a León Chico que no vaya ni a Morón, ni a Nusangó, ni a Edo porque era peligroso mi papá vino a, a Edo porque era peronista ¿no? Entonces, se instaló en el 54 pero bueno pero ya no estaba cuando empezó a militar y trabajó desde albañil hasta esa unidad básica, que fue en torno a un lugar donde estaba en contrapunto a mi hermano de la vida, que es Luis Bruste, y que vivía del otro lado de la Cantábrica, y mi familia vivía de este lado. Mi papá puso un bar, un lugar de comer para los trabajadores, trabajadoras de la Cantábrica, al mediodía, ahí en la calle Laine, cuando todavía no existía la cabra nosotros jugábamos, eh, que fue el arroyo Maldonado, era de tierra venía de la ONA, era de tierra, jugábamos ahí, nos subíamos al tren de la Vía Muerta y nos colábamos en esos días de mi infancia, ya con la ausencia de mi viejo, ¿no? ahí. y siempre con el sueño de buscar una Argentina mejor, un mundo mejor. Y esa transversalidad de la historia después me enfrenta con otra experiencia como la de, de volver o de ir a las Islas Malvinas, Adriana, que es otra protagonista de esa historia, me fue a buscar y ella fue testigo de cuando llegaba a mi casa de rodillas, porque había una imagen de la Virgen de Luzcán y se hacía una cadena de oración, cuando esperaba toda la Argentina o el barrio solo había un perro que ladraba en la oscuridad de la noche una luz blanca y esa luz blanca la única que esperaba es mi madre por suerte la historia cambió, porque esa Argentina que sintió la frustración de la derrota ¿no? yo creo que hoy estamos muy motivados por lo que viene fue como si se hubiese perdido un mundial y durante mucho tiempo, cuando se anunció la derrota, no se quiso hablar de Malvinas. Y en ese silencio también se incorporó a los excombatientes. Y fuimos olvidados, marginados y hasta escondidos. Pero la perseverancia, la lucha, más allá del licencio y la diferencia, los excombatientes hoy somos el ADN que marcó esta lógica y este camino de construcción de una palabra que es fundamental, que es la palabra soberanía. En pocos días más, no nos va a preocupar si somos de River, de Boca, de Deportivo Morón, de San Lorenzo, porque nos vamos a poner toda la Celestia Blanca, ¿no? Vamos a luchar por Messi, que hizo un golazo igual que de María. Y a tal punto, esa transversalidad nos une que en la batalla final, nosotros estábamos combatiendo y al mismo tiempo, desesperado por escuchar el debut de Diego Armando Maradona, en un primer mundial en España, contra Bélgica todo lo que significaba esa, esa guerra y esa Argentina tan, tan dispersa. Escuchábamos el partido mientras el Papa estaba dando misa eh, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Juan Pablo II. Y me parece que fue ese camino de perseverancia lo que nos marcó este, este presente. Y tanto Luis como Aguirre como el querido que siempre me saca mucha letra de lo que quería contar. Eh, me marca lo que significa esa palabra, esa palabra de soberanía. Pero además de cumplirse hace pocos días los 202 años de del pabellón Patrio, porque a veces yo lo que siento injusto, porque para mí Malvinas es mi vida, es parte de esa identidad, de esa mochila que me marcó a fuego y que voy a tener hasta el último día de mi vida. Pero a veces es injusto cuando hablamos de los 40 años de Malvinas, porque además de lo que significó el conflicto bélico del Atlántico Sur, tenemos que entender que Malvinas es una vasta historia que muy poco a veces conocemos, que tiene 502 años, que tiene numerosas efemérides, porque había 150 personas, 27 familias cuando ocuparon nuestras islas, casi, casi 190 años. Porque hubo una, una población que comenzó en 1764, vinieron los franceses, vinieron los españoles, 44 años estuvieron los españoles. Hay un libro extraordinario que lo presentó la Cancillería de Arquitectura de Malvinas, donde había una plaza de toro, una jabonería una capilla había cuando estaba la comandancia de, de Luis Bernet hasta una biblioteca con libros en, en español en, en alemán en, en inglés había un piano, había actividades culturales se celebraban las fiestas patas tanto el 25 de mayo como el 9 de julio pero en 1820 se hace poquitos, poquitos días los, los 202 años de enlizamiento por ejemplo de nuestro pabellón patrio y Día domingo pasado, y acá tenemos a un referente que el próximo día jueves vamos a dar los premios Arturo Jauregui, querido Marco, fue el día del pensamiento nacional. Y Jauregui, en los años 30, peleándose con la década infame de Forja, decía, por ejemplo, que la solución está, cuando hablaba de soberanía, que requiere una Argentina liberada, la financia, lamentablemente, a los extranjeros. El problema en los países es un problema puramente interno. Entre nosotros está lo vinculado a la existencia de una soberanía nacional auténtica. Necesitamos liberar a la nación para liberarse de ella. Es decir, hay una cuestión nacional a resolver. Y decía, dos puntos. Ingleses son los medios de comunicación y transporte. Tenían el manejo... Los transportes públicos de pasajeros y de los ferrocarriles, no, no vamos a hablar cómo es la, la, la dirección que es al revés de lo que significa el tránsito, como si fuese el sistema británico de circulación. Si uno va a la estación de Morón, va a ver que los trenes que deberían tener la lógica de circulación, como los autos, es al revés. ¿sí? Cuando vamos a, al centro, vamos por la derecha y volvemos por la izquierda. Los ferrocarriles, las estaciones son hechas similitud de lo que significan los británicos. Decía los medios de comunicación, ¿no? Los premios Pope hace poco el año pasado se lo dio el British Council con la, el Hotel Sheraton como auspicio. Las empresas monopolizadoras del comercio exterior, decía que eran inglesas. Inglesas son en su mayor parte empresas de servicios públicos, inglesas, las más grandes estancias de la República. Inglesas las mejores tierras de la Patagonia, ¿no? Estamos hablando, y justo un momento, yo estuve con Julio Uriel hablando de su próximo viaje al Lago Escondido. Ingresas son las tiendas, las grandes tiendas. claro, que se estaba acá en Buenos Aires, ¿no? Inglesas todas las empresas que rinden dinero y están protegidas por el gobierno argentino. Inglesas son las voluntades que manejaban la moneda y el crédito desde los bancos. Inglesas son las directivas que obedecen nuestra política exterior e interior. Inglesas son las Islas Malvinas y las Orcadas. Los designios de Canin se han cumplido. Teníamos la, la avenida Canin, hasta, no hace sé, mucho tiempo atrás. Por eso Canin tiene su, hasta, su estatua en Buenos Aires. La cuestión de una invasión inglesa y de nuestras Islas Malvinas se encuentra ligada a la lucha de nuestro pueblo por su emancipación. Cualquier injerencia externa y en relación a la lucha por la liberación total de las ataduras que oprime a la nación, así podremos observar algunos votantes de agrupaciones sobre la restauración que solo se podrá cumplir sobre la base de la soberanía popular, la emancipación económica y el imperio de la justicia. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido, con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas no seremos una nación soberana y un pueblo feliz. Hay que reconquistar la economía, la cultura y la política para su pueblo. Esto lo decía Arturo Jaureche, vos sabés mejor que yo, en aquellos años 30. Y cuando hablábamos y recién escuchábamos a, a Guillermo sobre las bases antárticas, y él hablaba de Hernán Pujato, un entrerriano, que en la convenció una señora llamada Eva Perón para que pudieran trabajar lo que significa la soberanía en la Antártida. Perón, en seis años, hizo esas mismas bases que hoy están funcionando, fue parte de esa política que generó Perón mirando hacia la Antártida. Perón compró el primer rompehielos que tuvo la Argentina, creó el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico. Tenemos ese mapa que era muy similar a ese, pero los que tenemos más de 50, recordamos que tenía un triángulo al costado, pero era un mapa bicontinental. Es decir, desarrolló una política pensando en una palabra que es la soberanía, mirando hacia el futuro, hacia 50, 60, 70 años, que es lo que tenemos que entender y que tenemos que trabajar. Por eso a mí me enorgullece escucharlo a un referente como Guillermo Carmona, porque marca esa política que tiene que estar por encima de cualquier interés personal. No podemos trabajar en esta teoría del péndulo y cuando viene un gobierno de derecha o liberal hablamos de las relaciones carnales, hablamos de los vínculos con los británicos, del glamour y nos olvidamos de lo que significa la palabra soberanía. No podemos entender cómo los medios de comunicación trabajan en cadena cuando muere una reina que no es afina a nosotros o cuando van a la embajada británica y hablan de los gatitos que tiene el embajador o de cómo es el confort de una embajada y no hablan de la palabra soberanía. Porque ahí también tenemos que trabajar intensamente. No es solamente la soberanía territorial, no es solamente la soberanía marítima, es la soberanía cultural, económica, educativa y de la militancia. Porque Malvinas, como lo decía Guillermo, no es solamente un pasado, no es solamente un presente, tenemos que trabajar cómo construimos mirando hacia el futuro. Porque la mayor base que hay en el hemisferio sur está en nuestras islas. Porque es un irreinato que todavía sigue funcionando... Manipulado por el gobierno central del Reino Unido. Porque están con el objetivo y están planificando cómo se extiende el imperio decadente británico en la Antártida para quedarse con la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta y es la próxima disputa que hay mirando las potencias del futuro. Ustedes ven cómo estamos teniendo sequías, ustedes ven cómo la situación climatológica se va agravando y ese objetivo lo tiene muy claro el Reino Unido, porque ellos siempre pensaron hacia el futuro conquistando mares para poder manejar los territorios. Malvinas no son unas tocilitas de casi 12.000 kilómetros cuadrados, son esos 5 millones de kilómetros cuadrados y un poco más de nuestro mar austral, de nuestro mar antártico y de nuestros territorios que ellos están planificando y que se el Mar de la Reina Isabel. Por eso me parece que es importante trabajar y entender lo que significa la cuestión de soberanía. Porque, como decía recién, Malvinas no une. La selección seguramente que la semana que viene nos va a unir, pero no hay otro tema que sea el rescate de lo colectivo como la causa Malvinas. Es importante, las charlas sí, es importante que funcione un museo como el que tenemos, que es un museo de historia, es un museo que no tiene armas, es un museo de historia, donde narra los 502 años de historia, donde tenemos el avión de Miguel Fichera, que también cruzó nuestra, nuestro océano para llegar a las Islas Malvinas en el año 64, o la bandera... Que, que, que llevaron los cóndores en el año 66 pero también pregunto ¿alcanza con los murales que hay en las, en las ciudades? Y por más pequeñas que tengan o que sean, tienen su homenaje a los soldados caídos en Malvinas que tienen los monolitos, las escuelas cualquier hinchada de fútbol tiene su bandera con nuestras Islas Malvinas no hay un cantante de rock que no tenga una canción dedicada a lo que significa la causa Malvinas pero esa construcción colectiva, esa identidad que tenemos y que la militamos todos los días, no alcanza si no trabajamos en una construcción como parte de una política de Estado, mirando como miraba el general Perón a una Argentina hacia el futuro, como lo planteaba Guillermo, ¿cómo construimos una patria grande? Construyendo una América Latina comprometida con la causa Malvinas, porque Malvinas no es solamente de Argentina, es parte de esta patria grande. Y a mí me conmovía escuchar a referentes de la región cuando hablaban de nuestras islas Malvinas, en cualquier cumbre internacional, a mí me pasó tanto en México con Luis Ignacio Lula da Silva, pero lo escuchábamos a Evo Morales, que lo vimos hace pocos días, o a Hugo Chávez Frías, o a, al propio Pepe Mujica, con una, con una integración y un compromiso militante en lo que tiene que ver la causa Malvinas, porque no tengan duda que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, porque me parece que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días y la diplomacia británica, que lo sabe que hicieron mejor que nadie, acecha todo el tiempo. Hace pocos días atrás daban becas a estudiantes universitarios argentinos, chilenos, uruguayos y brasileños que hablaran sobre las bondades y cómo podían convivir con nuestros vecinos, eh, los habitantes de las islas. Y ganó un, un gran de ellos siguen trabajando y nosotros como lo tenemos que plantear como parte de política de Estado no solamente es en el reclamo, es en el reproche sino en la militancia a nivel de lo que significa la identidad y la pertenencia pero también en la diplomacia y en la construcción de este respaldo y apoyo internacional que tiene la Argentina en el mundo porque como pasó hace pocos días atrás que el propio gobierno británico dijo que se va a sentar a negociar por lo, lo, lo que significa la isla Diego García en Chagos una isla estratégica y lo que hicieron los británicos fue sacar a todos sus habitantes diciendo que había rabia, mataron a todos los perros, a todos los cachorros y sacaron a toda su población para después hacer una base militar y rentársela a los norteamericanos por 50 años y ahora se renovó por otros 20 años más. Pero cuando Naciones Unidas le dijo no, tienen que devolverle su territorio, cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya le dijo tienen que devolver su territorio, ahora abren la puerta de una posible negociación y una posible devolución. Nosotros tenemos una sola bandera a nivel internacional, que es la que nos ampara nuestro derecho internacional, que es la resolución 2065, aprobada durante, aprobada durante el gobierno de Arturo Ilia, en lo que significó esa presencia de, de José María Ruda en nuestras Naciones Unidas. La resolución 2066 era esta, la de ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y militando porque pueden pasar 5 años, 10 años, 50 años, 100 años nosotros nos vamos a claudicar en nuestra lucha para recuperar lo que nos pertenece porque no hubo dos, dos invasiones inglesas tenemos una tercera invasión inglesa en nuestro territorio y que tenemos que defenderla porque Malvinas, como les dije, no es solamente un pasado sino un presente y también tenemos que trabajar y esa actitud. yo siempre soy muy optimista creo que tenemos que trabajar intensamente a pesar de las dificultades siempre me, me gustó el camino del diálogo no el de la confrontación creo que viene un tiempo donde tenemos que empezar a, a reflexionar sobre todo lo que hemos vivido pero cómo construimos pensando en una Argentina distinta yo si hay una palabra que a mí me molesta o no me gusta es la palabra soy yo aprendí a vivir y amar profundamente la vida. Y a pesar de las tragedias que uno pudo haber transitado, siempre he apostado a construir mirando desde la vida y por la vida. Tengo mucha esperanza porque siempre pienso en que mis hijos tienen que tener una Argentina mejor, una Argentina más previsible, más justa. Que no estemos corriendo contra la inflación, que no estemos corriendo contra la inseguridad. Que podamos desarrollar todas nuestras riquezas que son inmensas y que a veces nos valoramos estamos más pendientes de lo que son las grietas las disputas, las discusiones y a veces nos miramos que, que a través del disenso podemos buscar los puntos de encuentro y nos pueden enriquecer y las diferencias a veces hay que hablarlas dialogarlas y buscar un camino mejor y la Argentina que viene si vienen aquellos el único que piensan es en la meritocracia, no piensan en la necesidad de un pueblo, estamos por un camino muy difícil, muy complejo, para los que soñamos una Argentina que sea distinta, que sea más justa, que podamos darle una dignidad en lo que es la educación y esa justicia social que tanto soñó Perón y Edita. Cristina Fernández de Kirchner dijo la patria es el otro un 2 de abril, lo dijo en la ciudad de Puerto Madre Justo mañana voy a, ir a Puerto Madre donde volví cuando desembarcamos en el año 82, el 19 de junio en ese buque británico Campeapa y tenemos que entender que la otra edad es la construcción de esta mirada colectiva, porque Malvinas puede tener muchas diferencias de lo que significan los conceptos, pero de la izquierda a la derecha todos estamos de acuerdo, salvo algunos que las Malvinas son argentinas y hubo un detalle donde Guillermo Carmona fue un gran protagonista hace 10 años en la ciudad de Ushuaia, donde las grandes, o todas las fuerzas políticas con participación parlamentaria, firmaron el acuerdo de Ushuaia, en donde hicieron un decálogo marcando 10 puntos. Empezando porque las Malvinas son argentinas, repudiando lo que es una base militar de esa magnitud esté en nuestra zona de paz, en lo que es la defensa de los carburos, en lo que es el tema de la pesca, porque no es menor. Algunas estadísticas, no sé, las voy a decir porque era la que leí hace poco tiempo atrás, habla de que se recobran más de 187 mil millones de dólares, nada más que de regalías pesqueras, impuestos que pagan a los helpers, las empresas que vienen de todas partes del mundo y particularmente las españolas. Y uno dice, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántas universidades, cuántas vacunas, cuántos respiradores? ¿Cuánto más podríamos haber desarrollado el asfalto, la luz, la seguridad en este partido y en este municipio que queremos tanto? ¿Cuánto más nos hubiésemos dado en lo que son los créditos hipotecarios? ¿Cuánto más se hubiese dado con un salario digno que pudiéramos vivir con mucha más tranquilidad? Y eso también es parte de esta construcción de soberanía. Porque Malvinas no es solamente esas dos islas, en nuestro mar austral, en nuestra Antártida, es el acuífero guaraní, es el lago escondido, es todo lo que significa esa lucha y esa disputa por lo que significa esta pertenencia y esta identidad que tenemos como pueblo argentino. Por eso me parece importante que podamos fusionar estas dos palabras, ¿no? Soberanía y militancia porque Perón no hubiese muerto en el año 74, pocos días antes cuando había fallecido Arturo Jauregui, Estaba valorando la posibilidad de un gobierno como fue el Acuerdo de Hong Kong, y, podría, y se hablaba de un acuerdo para que las Islas Malvinas fueran recuperadas por el pueblo argentino. Allá se cumplieron, dentro de las 7.000 y de 50 años, de lo que fue la inauguración del aeropuerto, que aún hoy funciona en Puerto Argentino. Ese aeropuerto lo hizo la Fuerza Aérea Argentina. Los habitantes de las islas estaban aislados, porque el barco que iba de Montevideo y les llevaba provisiones ya no estaba funcionando más. El Estado argentino firmó un acuerdo y les dio la posibilidad de que tengan un aeropuerto, que tengan un vuelo de líneas aéreas del Estado, de que fueran maestras a enseñarles castellano, de que se pudiera hacer... Eh, los depósitos de combustible yo fui prisionero de guerra en un depósito de IPF que el gas del Estado armara toda una estructura de desarrollo, de instalación de gas porque vivían con la turba entonces me parece que tenemos que entender que una larga historia por construir una larga historia por contar pero una larga historia que tenemos que transmitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas para que entiendan por qué tenemos este profundo amor por las islas un amigo que quiero mucho, que se llama León Jeco, hace algunos años atrás me invitó a ir a la Antártida porque hacía un recital que era en Ushuaia Laqueaque y su sueño era cerrarlo en la Antártida en los años 80, poco tiempo después de lo que fue el conflicto bélico, recorrió con Gustavo Santoraya la Argentina y fue grabando un disco que seguramente los que tenemos más de 40 50 recordamos con mucho cariño. Y ese recital fue maravilloso. Nosotros el año pasado en el Museo Malvinas hicimos la muestra fotográfica de Usuera, la que pusimos una foto adicional con nuestras Islas Malvinas que decía próximamente. Porque tiene que ir a cantar y a cerrar ese recital en nuestras Islas Malvinas, no muy, muy lejano en el tiempo. Y después de ese recital yo me decía que quería hacer algo. Y yo le propuse que vayara, vayamos a ver las estrellas. Y me decía, mira, vamos a morir de frío. Bueno, le propuse, ponernos la ropa esa anaranjada que nos vieron. Y la que ya se ha todo el tiempo, así que a la noche o los días en hacía igual. Y me escuchó y los dos, que éramos el grupo que habíamos ido con él, fuimos a ver las estrellas. Y él estaba muy emocionado. A tal punto que agarró un teléfono satelital y lo llamó a, a Charly García. Y se armó una charla muy divertida, porque Charly jamás le creyó le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás? Pero jamás le creyó que estaba viendo las estrellas en la Antártida. Es más, bonita acá, casa, sacate joder, no vení por Si yo le dijera que mi mayor sueño antes de morir es ver flamear la bandera celeste y blanca como la vamos a flamear en los próximos días en las Islas Malvinas, quizás muchos me dirían que deliraba si yo le dijera que iba a ir a la Antártida a ver con un Gico esa noche maravillosa. Y creo que tenemos que trabajar con esas utopías, esos imposibles, aunque hoy sean imposibles. Tenemos que trabajar para que podamos ver, también, lo más pronto posible, nuestra ser y tanta nuestras Islas Malvinas. Porque tenemos unos compañeros que están allá esperándonos, en el cementerio de Darwin. Porque la verdad que han pasado muchos años, y hay muchos compañeros que han, no han soportado, quizás, ese dolor, esa marginación, ese olvido, esa carga que fue la guerra, y hoy no están con nosotros por esos compañeros que siguen militando todos los días en la calle con su orgullo de haber estado en Malvinas y arrastra a un pueblo que nos acompaña y que están ahí, con ustedes aquí presentes. Pero fundamentalmente porque tenemos que trabajar para darle una Argentina distinta, una Argentina con soberanía popular con una soberanía en lo comunicacional, en lo mediático, en lo educativo, en lo económico, en lo territorial, en lo marítimo, que es por nuestros hijos, que tienen que tener una Argentina más justa, una Argentina más libre, más soberana, pero siempre apostando por la esperanza y apostando por la vida.